Hola, en este video quiero compartir cómo puedes utilizar la aplicación de Drop para crear tus paletas de colores utilizando una imagen y así cuando crees tus proyectos los colores que utilizas son los que van en conjunto con la temática que estás trabajando. Yo en este caso les voy a hacer una demostración de cómo trabajar eh, los la, crear una paleta de colores eh, con una imagen automática y manual. ¿ok? Así que para comenzar, lo primero que voy a hacer es que voy a ir al botón donde dice Create Palette, que es el color magenta. Yo le doy eh, encima y aquí me da una paleta que ya yo he creado. Voy a ir a la parte superior derecha donde dice New, le doy un toque. Aquí él me va a decir, si quiero crear la paleta con colores automáticos, desde eh, verdad eh, la, la imagen que yo voy a subir, voy a levantar esto un poquito para que puedan ver un poco mejor. ¿Ven? Eh, me va a preguntar también si yo quiero seleccionar los colores manualmente o si quiero crear una paleta individual sin una imagen. Así que para motivos de esta demostración voy a estar utilizando los dos de arriba de foto. Así que el, el primero que voy a utilizar es el automático, que es la primera opción. Él me va a enseñar aquí una librería de colores. Yo voy a estar trabajando esta que está aquí. Es una paleta de colores de pocas ¿ok? Y como pueden ver, él automáticamente me dio unos colores dominantes de esta imagen. Ahora me dio solamente cinco colores. Si yo quisiera trabajar con más colores, voy al menú derecho donde dice More. Aquí yo le doy varias veces hasta que desaparezca el botón y ahí me da todos los colores que identifico de esta imagen que tenemos en la parte de arriba. Esta imagen yo le puedo dar a save en la parte derecha, en de la esquinita. Esto le voy a llamar pocas juntas. Uno. Le voy a dar a save. Ok. Entonces... Él me va a salir aquí. ¿Ven? Yo anteriormente tenía este que se llama Timmy y este que se llama Pocas Ondas. Ahora voy a crear otro. Nuevamente voy a ir a New y le voy a decir Pick Colors. Me va a dar la opción de escoger la imagen. Voy a ir nuevamente aquí. Y entonces aquí yo le voy dando un toque a los colores que yo quiero que me vaya registrando. ¿Ven? Vamos a ver el cremita de la piel. Eh, rosadito de por aquí. Eh, vamos a ver por aquí. Entonces con el dedito, eh, si no lo sueltan, él se va a ver ajustando al color que está en la imagen. Así que voy a utilizar este que está por aquí. Me gustaría poner el rosadito. Ok. Ahí está. Tenemos verde, turquesa, anaranjado, rosadito. Tenemos gris. Vamos a escoger el cremita de aquí de la falda. Voy a escoger este otro cremita también. Vamos a ver qué otro color. Este de por aquí. Y yo creo que más o menos ahí está más o menos. Entonces, si yo quisiera modificar este último color, yo puedo ir a ajustar aquí y lo puedo modificar. En el, ¿ven? Puedo subirle el color rojo, el color verde, el color azul. Eh, igualmente, el código se puede modificar dependiendo, ¿verdad? De los colores que estén trabajando. Igualmente, le damos a save. Le voy a llamar pocas juntas. 2. ¿ok? Y entonces voy a ir al, al menú principal para que ustedes puedan ver cómo es que nosotros ¿verdad? podemos ver todas las paletas que nosotros hemos creado anteriormente o la que hicimos ahora mismo. Como pueden ver, la paleta que yo creé manual tiene menos colores y los colores que están arriba son un poquito más en conjunto con la imagen que yo subí. ¿Por qué? Porque el sistema, la, la aplicación automáticamente... Registró todos esos colores. Si yo quisiera trabajar esta paleta que está aquí, que fue la que es automática, él me da la opción de llevar estos colores con hex, en opción de CMYK, en HSB o en RGB. ¿Ok? <coughs> Disculpen. Así que yo usualmente trabajo hex, se me hace un poquito más fácil. ¿Cómo yo puedo enviar esto a mi computadora para yo poder trabajarla? Yo le voy a dar a foto y él automáticamente me va a dar diferentes opciones de cómo yo puedo bajarla a la computadora. Yo tengo esta aplicación, yo pagué 5 dólares para que no me salieran la, las propagandas y me diera las opciones completas para yo poder exportar estas ima esta, estos colores a mi eh, computadora. Ahora, si usted no quiere pagar los cinco dólares, no hay problema. El que yo les recomiendo en el caso de que no quieran pagarlo, vendría siendo este. ¿Por qué? Porque él me da el código en la parte de abajo y me da el color en la parte de arriba. Y entonces así saben qué color identifica qué código. Sin embargo, si ustedes le dan clic aquí, ven, les da los colores encima de la imagen, pero no le da los códigos. Aunque los códigos no son siempre necesarios, a mí me gusta tenerlos pues en, eh, por cuestión de, de diseño, yo pues me gusta tenerlos. Así que hay varias opciones gratuitas que pueden utilizar. Esta es otra opción también que funciona, donde él les va a dar el, el código del color y entonces el, el, el, ese código se lo da con el color que le pertenece. Cuando utilizas la aplicación gratuita, aquí en la parte de abajo izquierda, hay un, como un watermark que dice color palette drop, si no me equivoco, en la parte de abajo aquí. Así que esa es la única diferencia y también pues que más eh, de, si no me equivoco, es de aquí en adelante, todas estas opciones que están aquí en la parte de abajo, solamente las puedes utilizar si pagas los 5 dólares o ellos tienen también diferentes eh, opciones donde van desde 2 dólares hasta 5 dólares. Yo, yo pagué los 5 dólares y tengo pues todas las opciones disponibles para poder trabajar el, el, el diseño. Pero como pueden ver, hay diferentes opciones para poder exportar estos colores. Eh, usualmente yo utilizo este que está aquí porque me da el código y pues me da el color arriba. Yo le doy aquí a Share y él me pregunta a dónde yo quiero compartir esto. Así que yo le voy a decir Save to Image. Y entonces así, cuando yo voy aquí a mi iPad y voy a mis imágenes, aquí está listo en la, la paleta de colores con los códigos que le pertenecen a cada color.